donde estoy, con todos los problemas, pero con esa alegría esperanzadora que el Señor me da, y el único que no lo puede dar, porque el único que vino venció la muerte, venció el mal, no se arrancó, no dejó votado el trabajo, no dejó votado en un momento dado como mano quiso y que se venía, pero pensó en todo. Tengo que seguir mi camino, tengo que cumplir mi misión, porque tengo que salvar a José, a la María, a Jeremía, a la Marta, a la Eugenia, a la Trini. Tengo que salvarlo. Y el Señor, de tu nombre, se si nos estaría a Se acabaría el programa nombrándolos a todos. Pero él ahí, y por eso, hermanos queridos, cuando nosotros queremos tirar la esponja como decimos pues realmente ya no puedo más, se acabó, listo, chao no eso es lo que yo quisiera es lo que el mundo me dice, que va a seguir ese camino que hoy, oh, qué sacrificio, que servir que ayudar a los otros, nada tú nomás estoy a punto de que veo tanto por allá y, pero digo no señor, eso es lo que yo quiero y lo que Satanás quiere que me vaya por ese lado te sigo a ti y tú me vas a ayudar ¿y quién me ayuda? aquí pues, aquí me deja su palabra, me la deja para la gloria de él y me lo dice cien veces por si se me olvida y aquí, mira según de Corinto estamos viendo la verdadera fortaleza la verdadera fortaleza no el dinero, no la droga no el poder que es lo que hoy día el mundo me dice que eso es mi fortaleza es otra, y acá dice, Pablo estaba contando que él, ¿no es cierto?, tenía, le pedía al Señor mucho, mucho que le quitara estos sufrimientos, una cosa que tenía. Y mira la respuesta del Señor a Pablo, uh -huh. <ríe> le dice, he rogado tres veces al Señor para que aparte esto de mí, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad palabra de Dios tres veces como diciendo, muchas veces como tú y yo le hemos dicho pero sí ahí le dice, te basta mi gracia mi gracia es la que te va a ayudar a soportarlo para mostrar de que sí puedo salir adelante a pesar de todo y le agrega que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. La fuerza de Dios se manifiesta ahí, en el débil, en el humilde. Y nosotros vamos por allá, por otro camino. Entonces, pensemos, ¿qué es lo que yo le he pedido tanto al Señor que me quite Este defecto, esta, esta, esta tendencia que tengo. Y ahí está. ¿Para qué le sigo pidiendo? Chao, lo hago nomás, ya no, nope. pues, tú eso no lo hago sino que señor, aquí está, yo te lo he pedido y si no me lo quitas, fortaléceme dame fuerza para poder salir adelante y ser testigo que a pesar de este dolor, a pesar de este problema vamos adelante y vale la pena seguir difícil no, muy difícil sí pero sé que si pongo mi confianza en el señor, él me ha dicho te basta mi gracia Trini Confía en mí. ¿Y qué hago? Confío en Él. Y puedo darle fe, hermano querido, que vale la pena tener fe en Él, creer. Así que le al Señor. Señor, aumenta, aumenta mi fe. Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración. La noche inunda la tierra. ¿Quién será el hijo de Dios? El esperado por todos. Cuando vendrá el sal. Que el carpintero esperó durante años y años del Padre oír la voz. Que dijo, vamos, ya es tiempo. Entonces... Toda la historia tembló viento de galilea vesa Es el divino Señor Pisa la fría, cansada Sandalia en mano salió Su alma entera y inútil. Would yeah. you?